cuando recargas en Récord Siempre Estás Conectado, recarga en nuestros puntos de venta a tu operador favorito de datos o minutos. El número 7, primera balota. El número 2, segunda balota. Número 5, tercera balota. Número 3, en la cuarta balota. 7, 2, 5, 3.